receta para cocinar humita salteña. Para esto vamos a necesitar 12 choclos, una cebolla grande, un morrón grande, hojas de albahaca, azúcar, canela en rama, queso cabra, ají, pimienta y sal. Cómo lo vamos a preparar, primero vamos a tomar los choclos y los vamos a desgranar. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a dejar de lado. Vamos a seguir con la cebolla, a esta la vamos a tener que picar y una vez hecho, apartamos. Tomamos el morrón rojo, lo vamos a cortar en pequeños trocitos y dejamos de lado. La misma operación vamos a realizar con las hojas de albahaca. Una vez que piquemos, vamos a dejar apartado. En una sartén vamos a introducir unos 300 gramos de grasa y dejamos de derretir. Vamos a introducir la cebolla, el morrón y la albahaca. Vamos a dejar que estos tres se cocinen. Ponemos un poco de sal y dejamos rogar. Una vez que tome un color dorado, ya va a estar listo y vamos a poder apagar el fuego. Por otro lado vamos a tomar el choclo, lo vamos a pasar por una procesadora. Y lo dejamos de lado para tomar la preparación que hicimos recién con la cebolla y el morrón. En una fuente aparte vamos a poner estos dos y mezclamos. Por otro lado vamos a tomar las hojas del choclo, las chalas, vamos a tomar dos y las vamos a encimar. De una tercera hoja vamos a recortar un pedacito que nos va a servir después para poder atar. Ponemos un poco del relleno en el centro junto con un trozo de queso de cabra, cerramos a manera de sobre y atamos. En una olla con agua hirviendo, vamos a introducir estos sobrecitos y dejamos cocinar unos 30 minutos. Una vez listo, para sacarlo vamos a hacernos de un colador y retirar todo el agua. De esa manera ya va a estar listo. Otra forma de hacer. Es preparando un relleno con, con el choclo procesado, azúcar, canela en rama que lo vamos a espolvorear con dos cucharitas, dos cucharitas de leche y esta mezcla lo vamos a disponer en las hojas abiertas de las chalas. Tomamos el relleno y se lo ponemos en el centro. Una vez listo, disponemos estas hojas en una fuente de horno y las llevamos al horno. Dejamos cocinar a una temperatura de unos 300 grados por unos 30 minutos. Y ya va a estar listo.